Francis Ford Coppola nació en Detroit el 7 de abril de 1939. Es un guionista, productor y director de cine estadounidense, siete veces ganador del premio Oscar. Es hijo del compositor y director de orquesta Carmen Coppola y de la actriz Italia Coppola. Ingresó en la Universidad Hofstra para estudiar artes dramáticas y años más tarde se tituló en artes teatrales en la UCLA. Su carrera se inició en 1963 con la dirección de Dementia Trece de la cual también realizó el guión. A partir de aquí, dirigió más de una veintena de películas, de las que destacan The Conversation, Apocalypse Now o la adaptación al cine de la novela de Bram Stoker Drácula. Sin embargo, sus obras más reconocidas son El Padrino y El Padrino 2, ambas adaptaciones del novelista Mario Puzo. Desde sus inicios también desarrolló su carrera como productor junto a su amigo George Lucas, conocido por crear la saga Star Wars. Coppola, al igual que otros grandes maestros del cine, es considerado uno de los directores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Por último, destacar que es padre de Roman Coppola y Sofía Coppola, y a su vez es tío de Nicolas Cage, hermano de Talia Shairi y abuelo de Gia Coppola.